Las Cortes de Aragón en sesión celebrada en el día de hoy como senadora en representación de la comunidad autónoma de Aragón.